Eh, lo primero, antes que nada, eh, quiero agradecer sobre todo a, a la organización y a todos los que hacen posible este evento porque detrás de todo este evento siempre hay una organización maravillosa y aquí la hay, ¿no? Entonces, mi primer aplauso, o sea, un, el aplauso más fuerte que voy a dedicar precisamente es a todos los colaboradores, a los organizadores y a todos los ponentes y a todos los patrocinadores de este evento, ¿vale? Lo segundo que quería comentar es que, bueno, eh, estoy un poquito nervioso en mi primera workout, en mi primera ponencia, así que os pido un poquito de, de compasión conmigo porque eh, tengo nervios, ¿no? Estoy un poquito nervioso, si quiero no se me nota, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible, ¿no? eh, Bueno, mi ponencia va a ir sobre cómo Google Merchant Center puede ayudaros a, en este caso, a vuestros clientes, a vender más eh, con la combinación de WooCommerce y WordPress, ¿vale? Eh, bueno, mi nombre es Carlos Benítez, soy consultor SEO para e-commerce, y eh, bueno, podéis encontrarme tanto en las redes de Twitter por el, el seudónimo Cutie Dark, eh, en LinkedIn eh, como consultor-medio marketing y en mi agencia 22marketing.com. Ni eh, que decir que, que cualquier... Eh, es una ponencia corta en el cual viene a explicar un concepto, bueno, eh, una herramienta eh, que considero bastante potente para, para eh, conseguir impulsar las ventas de nuestros e-commerce. Pero bueno, que, que quiero que, que cualquier duda que pueda surgir, aparte de solventarla aquí, pues me podéis contestar, o sea, a través de mis redes sociales me podéis con, contactar y, y, bueno, gustosamente os ayudaré a resolver cualquier otra duda que tengáis, ¿vale? Bueno, empezamos. Google Merchant Center. What the fuck, ¿no? ¿Qué significa Google Merchant Center? Bueno, eh, un poco un, haciendo un símil, una comparativa, ¿no? Es una plaza de abasto donde cada cliente o, sea, o cada proyecto puede exponer sus productos de forma, bueno, eh, gratuita, porque acude gente a ese mercado a conocer esos productos, ¿no? eh, Digamos que, eh, para hacer una definición mucho más mm, correcta y concreta, Google Merchant Center es eh, el sitio donde, impulsa tu, donde impulsar tu negocio de e-commerce con, con sus productos. Eh, aquí podéis eh, encontrar en esta web, la página web donde podéis localizar eh, este producto, aunque bueno, eh, incluyendo en, en, la, en el buscador Google Merchant Center os va a llevar esta página en la cual iniciará o empezará la configuración de, de vuestra ficha de productos. ¿vale? Eh, ¿Qué hace o qué puede hacer Google Merchant Center por vuestro proyecto de e-commerce, ¿no? eh, vuestra tienda online? Pues, como he comentado antes, puede impulsar las ventas porque, eh, eh, lógicamente, llegan muchos más clientes. Tiene eh, una serie de canales a los cuales impacta de manera totalmente gratuita. Y eh, eso va a hacer que, bueno, además podéis obtener una información muy valiosa en cuanto a métricas. Que, que evidentemente, eh, no es la suite de Analytics, no es la suite de Search Console. Pero, bueno, eh, es una, un centro de datos valioso porque, además de informarte de cómo van eh, las fichas de tu producto, también te informa del mercado y la situación del mercado. Es decir, si os dedicáis, por ejemplo, a, a pues a un e-commerce de zapatos, por ejemplo, pues te va a dar información valiosa del mercado, de cómo se está moviendo, hacia dónde va, si tiene eh, algún pico de, en momento de ocasional de, de demanda y, y demás. ¿no? Entonces, me parece que en este aspecto, en el tema e-commerce, eh, Google Merchant Center puede hacer mucho más de de lo que pueda hacer a mejor eh, eh, Analytics, en este caso, porque está más focalizada precisamente en, la, en las fichas de producto. ¿no? Bueno, ¿y dónde aparecen esas fichas de producto de que estoy hablando? ¿no? Pues eh, aparecen sobre todo en, en, en cuatro lugares muy bien determinados, que son, evidentemente, shopping.google.com, eh, shopping que es eh, la tienda de Google, ya sabéis que a Google le encanta eh, darnos los resultados sin tener que entrar en un sitio más, sino que eh, cuando hagamos la consulta ya nos quiere dar toda la, la información posible y entonces en Chupin Google va a aparecer una cuadrícula donde nuestros productos, ya una vez configurados, van a ir apareciendo. ¿eh? Esto pertenece a una tienda de un e-commerce de guantes de portero en, en, en el cual gestiono y como veis, esas fichas son totalmente gratuitas y yo eh, haciendo una búsqueda, por ejemplo, un, por un guante, el Zafir eh, Edge Pro, en este caso, pues automáticamente en, en la pestaña de Shopping van a aparecer sus productos. Fijaros, eh, prácticamente los primeros, ¿no? Ahí están. Después, evidentemente, cuando hacemos también una búsqueda de un producto en concreto, en, en imágenes de Google, en la, en la pestaña de imágenes, también nos van a aparecer los productos, como veis. ¿eh? Incluso con su precio, o sea, las estrellitas, o sea, esto es algo importante que lo voy a, a comentar un poquito más adelante, pero eh, el tema de los datos estructurados en e-commerce, en e sabéis ya la importancia que tiene, aquí si cabe todavía más. O sea, en Google Merchant Center, esos datos estructurados que, que tenéis en vuestra tienda, como el relativo a precio, a cantidad, a si es novedad, eh, todo eh, la amalgama ¿no? de, de datos que podéis incluir en los, productos en los productos estructurados os va a venir muy bien porque después, como veis, fijaros, eh, en el rating, por ejemplo, las estrellitas, viene muy bien, eh, califica el producto, es decir, que hay una serie de información que podemos incluir en nuestros datos estructurados de e-commerce que después nos va a permitir eh, que las fichas pues, aparezcan más llamativas. ¿no? Como digo, también otro sitio donde vais a incluir nuestros productos va a ser en Youtube, a través de, de pequeñas cuñas ¿no? de nuestros productos, imaginaros que el, el, estamos buscando un producto por ejemplo, o un, un vídeo sobre porteros, ¿no? guantes de porteros o los mejores guantes para porteros, y aparece un vídeo y seguramente va a aparecer en una esquina, en un recuadro, eh, nuestro producto, nuestra ficha de producto. Y por último, lógicamente también en Google, ¿no? cuando hagamos una búsqueda, aparecer en los primeros resultados orgánicos para aparecer nuestro producto. Pues, como veis, eh, son muchos sitios donde nuestro producto va a aparecer con, con Google Merchant. La verdad es que es, como os digo, una herramienta muy potente, eh, sobre todo, aparte de ser gratuita, que es lo más interesante, que nos va a permitir, como digo, llegar a muchos sitios, llegar a, a muchos clientes más de lo que podríamos llegar con el SEO, que, que es importante seguir trabajando, incluso más ahora. O sea, tiene mucho más sentido trabajar el SEO, en este caso, porque, como veis, eh, va, a va a permitir que nuestras fichas lleguen a muchos más clientes, mucho más eh, mayor público, ¿no? Bien, ¿y qué necesitamos? Pues, eh, lógicamente, necesitamos un producto y una cuenta de Gmail, ¿no? En Google, si no tienes una cuenta de Gmail, pues, no, no eres nadie, básicamente. ¿Y eh, por qué digo producto y Gmail? No pongo Wordpress y, y, o PrestaShow o cualquier CMS que se pueda utilizar. Pues porque, eh, realmente, veréis las opciones de configurar el, el, el, el Merchant Center. Una de las opciones es añadir nuestros productos a mano, uno a uno. Con lo cual, si imaginaros, tenéis eh, pues no sé, una tienda pequeña con cinco productos o os dedicáis a hacer algo como productos eh, a mano, por ejemplo, pues es muy fácil meter a mano eh, esos productos y que ya automáticamente esas fichas de productos aparezcan de forma totalmente gratuita. ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a ver lo, la integración o cómo hacerla con, con WordPress y, y WooCommerce. ¿vale? Bien, una vez que, como hemos dicho, eh, entramos en la página de Google Merchant Center y le decimos que e iniciamos sesión con nuestro usuario de Gmail, los primeros pasos son sencillos, no tiene, la verdad no tiene mucha complicación porque lo que hay que rellenar básicamente es información de nuestra empresa, como por ejemplo la dirección, el teléfono, la dirección web, eh, los detalles de envío, que ahora entraremos más en más detalle en este aspecto, y añadir, por supuesto, añadir los productos. Ni que decir tiene, que sabéis la importancia que tiene eh, el, el NAP, lo que es Name, Address, Phone, para, para Google, eh, la, la que, que sea consistente, es decir, que esos mismos datos de dirección teléfono y dirección web sean los mismos en todos los canales en los que eh, vuestro proyecto online está. Es decir, si tenéis una ficha de Google Business Profile, los datos de teléfono, eh, Gmail, o sea, dirección web y tal, deben de coincidir precisamente con los de esta ficha, ¿vale? Para que eh, esos datos sean consistentes y Google eh, no, no nos penalice, ¿no? Que es lo que evidentemente no queremos. Así que prestar eh, eh, o sea, especial atención en, este, en estos tres datos porque tienen que ser los mismos, ¿vale? Y, eh, bueno, vamos a fijarnos un poquito más, como os digo, en los detalles de envío porque quizás en un e-commerce... La parte más peliaguda eh, son, entre otras cosas, los detalles de envío, ¿no? eh, El gestionar los envíos, la cantidad de transportistas, de zonas, de eh, costes y demás, ¿no? Imaginaros una tienda que pueda vender, aparte de España, en Francia, en Portugal y Alemania, y que además tenga eh, un porcentaje de descuento por eh, X cantidad y de descuento sobre los costes de envío, o que directamente el coste de envío sea a partir de... un. En fin, puede haber multitud de casualidades. Y si nosotros esta información de los detalles de envío lo colocamos, o sea, lo configuramos correctamente eh, a Google, eso le va a gustar mucho eh, porque mm, le va a permitir mostrar una información, por supuesto, veraz, pero además eh, muy detallada de cómo funciona nuestro e-commerce a la hora de los envíos. ¿no? Porque quizás, eh, como os digo, la parte más importante de un e-commerce es la transparencia. Quizás es lo que, donde no sé si lo sabéis, pero hay muchas estadísticas que dicen que si el proceso de compra no es claro, no es evidente en cuanto a proceso, en cuanto al coste, en cuanto a los pedidos y tal, muchos de, de los carritos abandonados tienen la culpa, o sea, la culpa precisamente es de esto, de que los detalles de envío no están claros, de que el proceso de compra no es nada claro y, y bueno, es un, un proceso que además de, de cuidarlo nosotros en nuestro e-commerce, deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de configurar nuestra... Nuestra cuenta, nuestra cuenta en Merchant Center, porque mmm, nos va a permitir, como os digo, que Google pues, no, nos dé un poquito más de vida en ese aspecto, nos diga, bueno, es un proyecto consistente, ¿no? Bien, y llegamos a, a la madre del cordero, que es lo más importante, que es cómo añado productos a, a Merchant Center, ¿no? a Google Merchant Center. Os he comentado antes que hay una forma que es manual, eh, que es la última opción, precisamente, y, y esta opción, como os digo, es bastante sencilla. La verdad que todo lo que es el proceso de configuración de, de Merchant Center, es bastante sencillo. no es Ya os digo que no es nada complicado. Podéis ir viendo apartado, apartado, que mmm, no vais a tener complicación a la hora de rellenar todos todo esos datos. vale Y eh, a la hora de, como digo, de añadir productos, eh, si lo hacemos manualmente, la opción manual, nos va a aparecer una ficha, eh, típica ficha en la que tenemos que rellenar los datos de cuál es la dirección de la imagen web, o sea, la dirección de imagen del producto, la dirección del producto, la dirección web del producto, eh, la cantidad, eh, las opciones de envío y demás. ¿Vale? Una vez rellenados esos datos, el producto ya estará dado de alta para, para nuestro proyecto en Google Merchant Test. con lo cual, eh, como veis, tiene una ventaja que es eh, efectivamente la inmediatez, ¿no? de que um, prácticamente se valida de forma casi en el paso. Y otra, para mí, una de las ventajas más importantes es el tema de la actualización. Cada vez que nuestro, proyecto, o sea, nuestro producto eh, suba o baja las cantidades o se quede agotado o ¿no? no tengamos esto, tendremos que entrar en la ficha y tendremos que eh, modificarlo manualmente. Entonces, como como veréis, si tenéis, yo sé, más de 100 productos, ya con 100 productos, yo ya eso no lo recomiendo. ¿Por qué? Pues por lo que comento, ¿no? Es una locura ponerte a, a decir, oye, este producto se ha quedado sin esto, tengo que entrar, tengo que. a diario, si, hombre, si tienes una gran rotación de, en tu e-commerce y hay muchas ventas, pues, oye, es fenomenal, ¿no? Pero a la hora de configurar eso, la verdad es que no, no es tan ventajoso. Entonces, como os digo, es una opción. Bueno, si es un pequeño e-commerce, con a lo mejor 5, 6, 10 productos, no sé, deciros una cantidad estimada en la cual consideréis que mm, es valioso, o sea, se puede hacer. No, pero más o menos, como digo, 5, 10 productos, algo que podáis controlar, vale, se puede hacer así. La siguiente opción es con plantillas de, o sea, con una hoja de cálculo de Google, lógicamente, nos iremos a Google Sheet y mm, con una, o sea, en una hoja eh, de Excel, crearemos lo, los campos de los nombres de tabulado, por ejemplo, el ID, el, por ejemplo, el título, la descripción. Hay una serie de campos que, que Google te va a pedir como obligatorio. Después los opcionales están ahí, pero estos obligatorios son necesarios. De todas formas, en la página de, de, de, de ayuda de Google Center que también os, os eh, recomiendo visitarlo porque eh, os guía mucho a través del proceso y, y os puede dar mucha información valiosa, ahí os precisa, o sea, os facilita una hoja de Excel ya predefinida, en la cual eh, vais a poder eh, ver cómo, o sea, la hoja os la va a dar ya vamos, hecha y vosotros más que tenéis que ir eh, uno a uno metiendo cada campo. Como os digo, esta opción es también totalmente válida, eh, quizás un poquito más menos menos en cuanto a requisitos de producto que no tenéis que estar metiéndolo manualmente, sino que efectivamente puedes coger un Excel y pasarle y pegarlo directamente en la hoja y ya está. La, el otro inconveniente que tiene, lógicamente, también es el tema de actualización. Lógicamente, eh, a la hora de actualizar los productos, lo, va a tener, lo vais a tener que hacer en la hoja de cheat. Es decir, cada vez que el producto esté sin estocaje, o haya cambiado el producto, por lo que sea, vais a tener que ir a la hoja de Google well cheat y modificar esos campos también, o sea, tanto cantidad de estocaje. Y la opción más pues, sencilla y a la vez eh, mejor, la que yo recomiendo, lógicamente, es la de utilizar... Eh, un archivo de, de producto, eh, un fit de datos, que ahora lo explicaremos, eh, a través del cual pues todo se sincroniza de forma automática y, y, y la verdad es que es un sistema mucho más cómodo, más, eh, o sea, menos propenso a errores, porque evidentemente el, la ficha, ya digamos que te lo viene dado por el propio sistema, por la propia, ya lo haga bien un plugin o lo haga directamente otro, otro, otro, otro apartado de nuestro framework, porque como os digo, esto es válido para cualquier framework, es decir, para cualquier CMS. Ya sea Shopify, ya sea WordPress, ya sea mmm, lo que sea. O sea, está preparado, eh, como os digo, para que se actualice automáticamente. ¿vale? Entonces, eh, como os digo, una vez que eh, hemos seleccionado ya la opción del, de añadir los productos mediante archivo, lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, en este caso, aquí os, eh, os explico una pequeña demostración de cómo quedaría un feed de, de datos de, en formato XML y qué es lo que incluye. Pues en este caso, como veis, bueno, no, no se aprecia muy bien. Pero eh, viene el título, el title, viene la descripción, eh, podéis incluir, como veis, emoticonos y tal, que, que bueno, eso ya es secundario, eh, la dirección web, la dirección web de la imagen, la condición, si es nuevo, si, tal, si es usado, el tipo de producto, en fin, todo ese, tipo, todo ese archivo ya va a venir predefinido, con, como os digo, con, con el plugin ¿no? que vamos a utilizar, con lo cual, eh, errores mínimos. O sea, no tenemos por qué tener miedo a decir, coño, eh, lo he subido mal, eh, va, va a haber errores. No, no va, no va a haber errores. ¿vale? Con este archivo ya una vez hecho, eh, lo subimos, a, o sea, una vez subido, no debería haber ningún tipo de error, a no ser que nosotros lo hayamos eh, incluido mal, ¿no? Bien, eh, ¿qué necesitamos para pues, hacer este tipo de, de feed de datos? Pues, eh, lógicamente, para hablar de WordPress, vamos a tener WordPress con el WooCommerce instalado. Evidentemente, necesitamos unos productos. Y también vamos a necesitar, en este caso, eh, ay, perdón. vamos a necesitar un plugin que, en este caso, eh, no sé, el vídeo no me salta, no sé si... Si le doy... No. No salta, ¿no? Vale. Bueno, eh, vale. bueno en este vídeo explicaba. Bueno, eh, me puedo ir al apartado de plugins de, de WordPress. Y en este caso, poniendo Google Fit, en este caso, van a aparecer una ristra de, de plugins predeterminados para, para poder hacer eso. Yo, en este caso, eh, ahora lo vamos a ver, he utilizado el Product Fit Manager. Este plugin, que lo vais a ver ahora en las la diapositivas, es un plugin totalmente sencillo, no tiene complicación apenas. Y para lo que queremos, que es crear ese producto de fit de datos, nos va a venir genial. O sea, y además, eh, como todos bien sabemos, el, la cantidad de plugins de plugin que tiene WordPress y esas creaciones, la verdad que nos va a venir genial. ¿no? Y, y entre otras cosas, porque nos permite tener un archivo de fit de datos mmm, limpio, inmaculado y de forma, como digo, totalmente sencilla. ¿vale? Como os comentaba antes, el, producto, o sea, el plugin que he es seleccionado en este caso para, para subir ese feed, o sea, para crear, perdón, perdón dicho, el, el feed de datos se llama Product Feed Manager for BookCommerce, ¿vale? Y su interfaz igualmente es súper intuitiva, no tiene eh, de verdad complicaciones. Una vez que entramos en la pantalla principal del, del plugin, nos va a decir para qué eh, producto vamos a crear ese feed y le vamos a dar a crear. O sea, no, no tiene más. Eh, sabéis que, bueno, dentro de, podemos crear un Google Shopping, también eh, nos puede crear este, este, este plugin un feed de datos para la tienda de, de Facebook, para todos aquellos que gestionen la tienda sabéis que se puede, eh, puede subir los productos de, a través de feed, con lo cual es un plugin que es bastante completo en ese aspecto, ¿vale? Y, y bueno, como os digo, es totalmente gratuito, así que, bueno, es una, una muy buena opción a la hora de, de crear el, el feed de datos. Y bien, a la hora de crear el feed de datos, como os comentaba, esta segunda pantalla, aquí lo que tenemos que hacer básicamente es validar los campos. Como veis aquí en esta parte eh, abajo, principal, eh, aparece Product ID, es un atributo y es relacionado con producto, ¿vale? Y es como default. ¿Qué significa esto? Que estos datos de aquí son eh, por defecto. Es decir, estos son los que te va a pedir Google feed de datos. Si a lo mejor estuviéramos eh, creando un feed de datos para Facebook, el feed, el feed manager de Facebook pues eh, a lo mejor incluiría otro tipo de datos, como por ejemplo puede ser la descripción corta. A lo mejor para eso Facebook sí que os lo pediría. Aparecería en este, en este, en este um, cuadro de aquí principal, donde, donde aparecen los campos que, que tenemos que integrar. ¿vale? Eh, tenemos que ponerle, por supuesto, un nombre a nuestro feed de datos. Tenemos que estar seleccionado Google Shopping y el tipo, muy importante, XML, ¿no? el, el marcado de datos, de el lenguaje de marcado de datos de XML, que nos va a permitir crear ese archivo. Una vez que hemos verificado que todos esos eh, campos están correctos y se corresponden con nuestros mismos atributos, ¿vale? Entremos en la tienda. Podemos darle a una opción que pone pre Preview Feed. ¿Qué significa eso? Pues vamos a poder previsualizar, previsualizar perdón, en tiempo real eh, nuestro feed de datos para ver si todo va bien. Y como veis, en ese mismo momento nos va a aparecer ese feed. Podemos subir hoja y decir, vale, XML version, pa, pa, pa. Vale, producto, a ver el title, está el, el title correcto, vale, pues perfecto. Si vemos que están todos los campos perfectamente definidos, que, que se corresponden evidentemente cada campo con lo, que, con lo que hemos comentado, pues oye, el feed ya está preparado. Ya tenemos un feed de datos listo para, eh, en este caso, integrarlo en Google Merchant Center, ¿vale? Esta es la, el, a modo de resumen, cuando mmm, en el plugin vemos, ver nuestra, nuestro feed de datos, nos va a aparecer eh, nuestro, dato, nuestro feed de datos que tenemos y nos va a aparecer la, el archivo FIT la URL, que es lo que vamos a necesitar para después integrarlo en, en Merchant Center, si está completado, si hay que actualizar intervalos, sí o no, es decir, si tenemos que, eh, podemos configurarlo que se actualice, por defecto, eh, se actualiza cada, cada semana, ¿vale? en, en, según el, el plugin, pero podemos decirle que incluso se actualice cada, cada día o cada X horas, ¿vale? Porque si tenemos un, un, un alto grado de rotación de nuestros productos, esta, esta acción es muy interesante. Podemos verlo, descargarlo y como, y como veis ahí al final, un pequeño resumen donde vemos productos y si hay algún producto combinado, algún producto en grupo, en fin. Y, el, y la fecha de, de publicación. Como os digo, ya tenemos la URL del feed, ya está creada. Eh, ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues nos vamos a la parte de eh, producto de, o de añadir producto, de las tres opciones, como habéis visto, seleccionamos eh, archivo, media, o sea, subir productos mediante archivo. Y nos va a aparecer esta pantalla en la cual nos va a pedir que, insertamos, que insertemos perdón, la URL del feed. Pegamos, una vez que el, copiamos la URL del feed, la, la introducimos en, en donde pone introduce URL, le damos a hecho y ahora va a iniciarse un proceso de verificación de los productos de al menos 24 horas. Lo comentaba antes, ¿no? en, en el tema de, de fit de datos, eh, si lo hacemos manual, el proceso es prácticamente inmediato. Es decir, vas a ver que la ficha se ha actualizado al momento. Si, si utilizamos un fit de datos, Google tiene que verificar que ese fit es consistente, que tiene los datos correctos, que la, que, todo se, que cada campo se corresponde con cada, con cada opción ¿no? con, que hemos seleccionado. Bien, una vez que ya ha pasado ese proyecto, o sea, esas 24 horas, podemos volver a la ficha de, de Merchant Center y veremos como eh, en un proceso bastante clarificado de, de, de, de colores nos dice cuántas eh, fichas están activas, cuántas son correctas, de, de fichas de producto y si hay algún problema nos lo señalaría, como veis, en rojo. Normalmente son, cuando veis algunos picos así de rojo y tal, es porque eh, verifica algún, algún dato, que, que normalmente suele ser problemas con los datos estructurados, como os digo, por eso es muy importante... Que en vuestro e-commerce el tema de datos estructurados esté bastante bien, o sea, bastante bien realizado, bastante bien consistente, ¿vale? Porque esto va a tomar, esa información lo va a tomar de ahí. Y como veis, eh, una vez que ya tenemos esta ficha de. O sea, los productos ya están subidos, ya tenemos todo configurado, nuestros envíos, nuestra, nuestras, eh, nuestros datos de, de, de empresa, pues bueno, ya, ¿qué es lo que tiene que hacer Google en este caso? Pues empezar a publicitar nuestros productos. Eh, evidentemente no es un proceso inmediato, es decir, no os voy a decir que esto va a ser de la noche a la mañana un, una amalgama de ventas y vuestro cliente va a estar súper contento con vosotros. No, no es eso. O sea, no va a funcionar así. Tarda un poquito, es, hay una especie también de sandbox de tiempo en el cual este fichero empieza a cargarse en los, en los sistemas de, de, de Google, no, empieza a mostrarlo. pero sí que es verdad que cuando lo hace... Eh, Digamos que a Google le da señales a nivel SEO. Sabéis que para Google una de las cosas más importantes son las señales. ¿no? A Google hay que darle. O sea, ayer lo hablaba en la cena de ponentes con un compañero y, le decía, y decía quizás lo más importante para Google, a, a, a nivel de, para mí a SEO, ¿eh? a nivel de SEO, es demostrarle a Google que, que estamos vivos, o sea, que nuestro e-commerce está vivo. ¿Cómo? Pues, evidentemente, con señales, eh, utiliza señales de Facebook, de Instagram. Si nos movemos en ese tipo de canales y somos activos, Google eso lo tiene en cuenta. Nos va dando autoridad. Sabéis que hay más de 200 y pico de factores de posicionamiento. Pues, uno de los más importantes, como os digo, es que ese proyecto esté vivo, ¿no? no vale decir, venga, monto la tienda, monto los cinco, proyectos, los cinco productos, le doy de doy alta ficha en Google Merchant, eh, Merchant Center y a vender. No, no, eso no es así. O sea, tenemos que seguir, eh, como os digo, más que nunca, trabajando el SEO a través de, como os digo, los datos estructurados. Eh, las fichas de productos, la, eh, las reseñas en Google My Business, todo ese tipo de señales le hacen a Google ver que vuestro proyecto eh, es a nivel de, de SEO para e-commerce bastante mm, puntero. ¿no? Y como os digo, una de las cosas más importantes que precisamente tiene Google Merchant Center que os va a proporcionar, ya no solo son las ventas, que os las va a traer, os lo, os lo garantizo, porque eh, lo he implantado en casi todos los proyectos de e-commerce en los cuales trabajo, lo tengo implantado, porque sé que me da funcionamiento, no a, a mejor al corto, pero sí a la larga, mediante, como os digo, señales, eh, fichas gratuitas que se insertan, o sea, visionados y tal, sino como, también como señales que le doy a Google de que nuestro proyecto online está funcionando, ¿vale? Como digo, eh, dentro de, o sea, una vez que hemos subido, una vez subido los datos de, del feed y ya verificados por Google, nuestro, nuestras fichas van a ir apareciendo en una pestaña que es la del panel de control, donde aparecen nuestros informes, podemos personalizar esos informes, ¿vale? Eh, podemos ir viendo cómo, va, cómo se están comportando la, las fichas ¿no? gratuitas. Eh, las impresiones, bueno, a ver, a nivel de estadística, no es una estadística muy allá, no es, no es Google, pero bueno. Eh, y después, pues como veo, las, las métricas, como os digo, son métricas de proyecto. Eh, son bastante potentes, ¿no? a la hora de... y bueno, hay una opción que también es eh, solucionar errores, cuando veáis errores os va a aparecer eh, una serie de errores y, y vais a verlo, ¿no? Faltan gastos de envío, dos dominios, en fin, que son cosas que podemos ir solventando para que nuestro feed sea más potente. Y bueno, eso es todo, un poquito... <risa> espero que os haya gustado y que, que... os haya valido algo. Gracias. Muchas gracias. No sé si... ¿Un juego de preguntas, no? No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme. No ser muy difícil, ¿eh? Eh. ¿eh? Supongo que igual que para Google hay factores de posicionamiento para una web, para, mal, no escucho, para, para publicarse, o sea, para que los anuncios, eh, para que estos productos aparezcan ahí. Eh, hay una parte que es patrocinada, es decir, si no pago no salgo y otra parte que es eh, SEO, o sea, hay SEO y SEM, sí. y luego, dentro de ese SEO, ¿qué cosas influyen más? Porque habrá también mil factores para posicionar, ¿qué influye más para que un producto posicione o no? Porque a lo mejor yo vendo las mismas Nike que venden 50 más, ¿por qué van a salir las mías y no otras? Vale. Respecto lo, al primer eh, trozo de comentario, en eh, lo que comentas el SEO y el SEM, eh, sí, eh, Google entiende que, bueno, ya lo veis también los resultados orgánicos. Cuando yo busco algo, si es algo que Google cree que es transaccional o comercial, nos va a mostrar primero los resultados de, de, de Shopping, ¿no? En este caso, en, en, en, en, en shopping.google.com, si entramos en la, en la pestaña de Shopping, va a aparecer primero, lógicamente, los resultados que están... Bueno, primero, mejor dicho, antes de que pulsemos la pestaña Shopping en, en google.com, los primeros resultados que aparecen en, en Carrusel, no lo sabéis esto que sale en Carrusel, esos primeros resultados, evidentemente, son resultados pagados, ¿vale? Pero si el cliente, en este caso, clica en la opción de Shopping, esos resultados de pagados no aparecen. O sea, aparecerán, pero mezclados con todos todo los demás productos. O sea, es como que no le da ventaja. Le da ventaja como de aparecer primero en la, en la primera búsqueda, ¿no? en la, en la importante, lógicamente. Ya el cliente tiene que entrar... Yo, yo no sé si lo hace, pero yo sí lo hago. O sea, yo cuando busco un producto en Google y me meto me suelo meter en Shopping, o sea, suelo entrar para ver más productos porque sé que los primeros que me están dando están pagados, ¿no? Y a lo mejor quiero ver otras opciones por precio, por condiciones, por lo que sea. Entonces me meto en la pestaña y como te digo, sí aparecen ya esos productos y no aparecen los... a ver, aparecen, pero no aparecen como destacados, ¿no? Productos destacados, no, no. De hecho, en la diapositiva primera que ponía de e-commerce que, que, que gestiono, eh, esos productos estaban en los primeros, o sea, y era un guante, como digo, de, muy, de mucho valor. Así que no, no te preocupes porque en ese pestaña de shopping va a aparecer, o sea, que te da posibilidades de aparecer sin que tengas que pagar, ¿no? que creo que un poco por ahí va el tema. ¿no? Eh, y respecto a, a los segundos, ¿qué, qué, ¿qué factores ¿no? crees tú que, que puede aparecer? Vale. Eh, en este caso, el proyecto que yo estoy hablando, eh, eh, cuando yo lo cogí, el proyecto estaba en la página segunda, el valor... El resultado 13, 14, ¿vale? Empecé a gestionar el SEO de él, a trabajar el SEO, sobre todo le decía, oye, trabájate las fichas muy bien, la descripción, el contenido, porque sabía que, que, que había que aportar valor. Oye, no me seas el típico de poner, coger el guante y la descripción, venga, y, la copy, y un copy-pego, No, o sea, lo, o sea, ponte ahí tus titulitos, él le ponía los típicos emojis y tal. Bueno, vale, eso ya era secundario, pero bueno, también podría también valer. Y él, y él lo que hacía era eso, sobre todo las descripciones, ¿no? Se metía ahí muy a... le daba vuelta e, e intentaba ser fresco, ¿no? Tener contenido. Y eso fue unas cosas que empezó a, eh, él a hacer, aparte de mi SEO, ¿no? A trabajar el SEO, para que poquito a poco, poquito a poco, empezara a tener palabras, empezara a entrar, ta, ta, ta, vale. Y ya entramos en la primera página. A partir de entrar en la primera página, ese resulta los resultados de, de shopping, em o sea, de, de, del Mercancete, empezaron a subir. Y es porque, eh, eh, como os lo he comentado antes, el SEO y, y este producto, o sea, si hacéis la, combináis las dos cosas, es, de verdad que el crecimiento es brutal, o sea, ahora mismo este proyecto está compitiendo con Corte Inglés, Amazon, eh, está el segundo, el tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto, y con, por, por palabras mmm, potentes. ¿Y, ¿Y qué ha hecho eso? Pues yo te digo, para mí la clave fue, aparte de un buen SEO, lógicamente, y subir exposiciones de forma natural, las descripciones del producto, para mí, eh, en, sobre todo en las fichas. Y lo hice muy bien, además son fichas que no tienen nada que ver, aunque el guante pueda ser casi similar por marca o por modelo, o por el tipo de agarre tal, él lo ha detallado muy bien de una forma para decirle, oye, que este guante es específico para esto y este para esto. Y eso a Google le ha gustado mucho y ha hecho que, por supuesto, entre las cosas, nos eleven en posicionamiento natural y además con la ayuda de Merchant Center, esas, eh, esas fichas, la verdad que el, el, el, el tamaño de visualizaciones, de impresiones y de CTR es brutal. ¿eh? De verdad que, por eso os digo, os animo a que si tenéis e-commerce, eh, o sea, ya estáis perdiendo el tiempo en hacer esto o sea lo digo en serio, ¿eh? pero no por, no por otra cosa, sino porque os va, os va a permitir m, m, aportar mucha visibilidad a vuestro proyecto, que, que vengan ventas, puede ser, pero ya te, el cliente te está viendo, o sea ya te está teniendo en cuenta está diciendo, oye, este proyecto, uh, este proyecto está bien oye, mira, aparece, tal, pues para mí es una de las cosas clave trabajar el SEO y segundo, eh, integrar el mechancete porque os digo que os va a traer muchísimas alegrías al, al proyecto os va a, a ayudar al posicionamiento sobre todo también, nada